Y tantas historias comienzan así Y tantas parejas se encuentran así Así como si fuese casualidad Pero todo esto está escrito, es la verdad Un día se conocen y comienza una historia Como todas las cosas que pasan, nada es casualidad Cada media manzana busca la otra media se encuentran con naturalidad pero tengan todos la seguridad de que esto hasta el cierto pueda pasar es el destino que así lo tiene escrito para continuar y lo importante es que cuando esto pase la suerte te lleve bien a de que salga aquello que empieza y que sea victoria. Pero a veces te llega solo destrucción. Tu vida ya entra en demolición. En su historia. Termina en derrota y nunca en victoria. Así como si fuese casualidad, pero todo está escrito, es la verdad.